¿Cómo están, gente? Yo soy con un nuevo video canal Y bueno, este lleno de energía. Y bueno, vamos esto va a estar estrenado en, por, no sé, un minuto, creo. Y bueno, eh, esto todo lo voy a estrenar. Estrenar, ching. Dime, Foxy, ¿qué opinas de mi canal? Tu canal es una... Lo ven, niños. ¿Y tú, Foxy? ¡Ah, Joaquín! Digo, Mike... ¡Ay, crack! que tendrá! Ahí qué sé! ¡De Mike crack! ¡Lo haremos con cabezas! Cállalo. Bueno, lo corto, lo corto, lo corto. ¡Ay, recuerda suscribirte a nuestro canal! Espera, la... ¡Atrás! ¡No recuerda! espera, bla, bla, bla. Recuerden, suscríbanse, recuerden que uh -huh. suscribirse a nuestro canal, canal ¿no? A ver. Tienes canas. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal. En eh, mi, mi canal. Boludo, ya está. te trañé. Acá está mi Foxy ¿ven? Ah, ¿ven? muy guapo. Eh. Bueno, guapo, guapo. Basta. Recuerden Recuerden Esperad que le bajo el brillo Recordad y like Acá Suscribanse Esperad. Suscribanse Acuérdense de suscribirse Tocar la campanita, suscribirse eh, Suscríbanse y activen la campanita Que está acá Para así te llega todas las notificaciones Tendréis que poner eh, ponga, Pondréis y pongas todas Fácil Pon, Pondréis a aceptar Y listo, ya estarías suscrito Ah, y acordaos de compar comp compartir el video, para que lo bajo. Compartir el video y darle un like. Y también compartirlo, que está muy bueno. Yo lo voy a compartir con. con mi mismo. No broma. Acordaos de compartirlo con nuestros amigos y nada más. Comenzamos con el video. Ya comenzamos. Hecho. Gracias y ahora también pon, pondréis acá. Vale, es un aviso que no es tan importante, pero bueno. Que me olvidé, de, porque antes estaba diciendo mi hermano. Suscribéis. espera Una vez que estáis acá en mi canal, acá, pondréis videos. Corréis para allá. Bueno, esperá. espera. No, se, se, todavía, se esperá. Un teléfono nuevo que me compró mi mamá que voy a empezar a Miren, tendréis que poner. Tendréis que poner. Una vez que están en el video, pongan acá. Acá. Canales. Y lo aparecen. Galaxel... Galaxiel Wolf y este es el de mi amiga y este es mío Galaxiel Wolf aunque no subí ningún video en serio, ya tengo 3 3 suscriptores y no subí ningún video no es nada y, y acordaos cuando estén acá, suscríbanse a este canal que tienen 10 suscriptores ahora pongan acá Pongáis acá, y así están. Y, as, pongáis acá, acá, el canal de mi hermano. Y así lo mismo, suscríbanse y lo que le dije. Ah, y algo. Por favor, suscríbanse a mi canal. Ya ah, lo dije. Ah. Y por favor. Y nada más. Sí, y, si su, y si ustedes se suscriben, nosotros vamos a mejorar nuestros vídeos. Bueno, meditarlos, bien dicho. Meditarlos, ¿no? Nada, Ay, si y también comenten. Puede. A ver, que a mí me va a llevar. Voy a ver si alguien me da un comentario. Y ponga un comentario. Ah, no, voy a escribir. Saludos, ah, saludos. Salud. Tenémelo. Ahora tendréis que bajar acá. Si sí, ya se ven con un par de comentarios. Ya que lo paro, en, tendréis que poner acá, agregar. lo quito una vez. Sí. Acá, acá, y acá, acá. Y pongan, ahora voy a poner, hola, salud. Pongan, hola, saludame, saludame, por, por favor. Por favor, yo saludamos. Así, mira. Así. Miren, así. Como yo puse. So, en, hol, hola, saludame por favor y yo los saludo. Sí, y si sí, sí, soy el primero de los que escribe el comentario, mucha suerte. Bye bye. Ay. En, acordado esto porque yo me estoy haciendo un video. Que bueno, voy a dar un spoiler porque esto de que se trata se va, se va a tratar de los suscriptores, de los likes, de los comentarios. Y bueno, en un spoiler, uno más o oh, 10 millones, solo quiero más suscriptores. Y no, es el único spoiler, arre la broma. Y bueno, espero que estéis muy atentos. Lo que yo les voy a dar. Lo he dicho y bueno. Comenten, comenten qué juego quieren que jueguemos. ¿Como a Free Fire o...? Que no sé cómo lo voy a grabar. Ah, yo ya sé. Pero Roblox es más o menos difícil. Sí, ah, pero... ¿Podemos...? ¿Qué? Sostener los teléfonos acá. Con... El Necesitamos eso para sostener sí. eso ¿Vieron eso? Un teléfono así. Digo, algo que agarra así y tiene así. Y algo así. Que es para sostener el teléfono. Que ya tiene Ay, 18. chao Y hay algo. Bye. Y... ¿A qué vamos a hacer? Eh, vamos a hacer... se queda aquí sin batería. okay chao chao Bye. Armoni, paz. Acuérdense. Esperen, esperen, esperen. Y acá en nuestras y peluches. Bebés, porque sos un bebé. No. Este bebé, bebé. Foxy. Cumpliste nueve no. años y soy un, sos un bebé. Este es Foxy y este es Freddy, que se le salió un ojito. Pobre. Se parece a Foxy, que se quedó sin ojo. Sí, como era. Acá, mire. Bueno, nada. Bye bye. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Tiro. aquí tengo miedo acá?